Bienvenidos a un nuevo video, hay nuevo evento en el juego, los de EA han liberado el evento de los TOTS, este evento que saca a los mejores jugadores de la temporada de cada liga y vaya ventazo que nos han regalado, el evento durará 39 días, así es 39 días del 27 de abril al 4 de junio, les explicaré un poco cómo va este evento, cada semana durante las próximas 7 semanas saldrá una nueva selección de TOTS, los juegos de habilidad se renuevan cada 8 horas cada semana se renovarán los sobres de la tienda que se obtienen con 500.000 monedas. También durante cada semana saldrá un SBC con un jugador único. Vamos a poder canjear tres cupones TOTS por un punto TOTS específico de alguna liga. Y con los puntos TOTS vamos a poder reclamar a los jugadores TOTS. Todos los capítulos de las ligas permanecen hasta finalizar el evento. Ok, vamos a tener que realizar juego de habilidad para obtener cupones TOTS. El primer juego de habilidad nos va a otorgar tres cupones TOTS. Después contaremos con otro juego de habilidad en donde tendremos la oportunidad de obtener más cupones TOTS, pero ojo, que esto es solo una oportunidad. No está garantizado este cupón, y este segundo juego de habilidad lo vamos a poder repetir hasta 10 veces. De momento, y de experiencia propia, he logrado sacar de 2 a 3 cupones TOTS en estas 10 oportunidades. Después, vamos a tener que realizar un partido de ataque enfrentado, en donde si lo ganamos, vamos a poder conseguir 2 cupones TOTS. En caso de perderlo, no se preocupen, pueden volver a intentarlo hasta que ganen y lo mejor es que no nos resta cantidad de aficionados así que en caso de tener derrotas no nos perjudica en la temporada actual de ataque enfrentado. Ya por último vamos a tener la opción de ver un poco de publicidad y al terminar este video o anuncio nos van a recompensar con un cupón TOTS, así que si las cuentas no me fallan vamos a conseguir seguros 6 cupones TOTS cada 8 horas por lo que cada día conseguiremos 18 cupones TOTS ya depende de nuestra suerte si en el juego de habilidad que es repetible hasta 10 veces conseguimos más cupones pero de entrada mínimo por día juntaremos 18 cupones si esto es por día y el evento dura 39 días quiere decir que el mínimo de cupones a conseguir durante todo el evento es de 702 cupones TOTS bueno hasta aquí creo que está más claro que el agua o no? claro men, que crees que somos o que? bueno perfecto, ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos cupones TOTS? De momento tenemos disponible la pestaña de comunidad, en donde podrán darte cuenta que hay algunos caminos que vamos a poder recorrer, muy parecidos a los caminos que hicimos en los TOTIS y en el evento de Año Lunar Nuevo. ¿Cómo es que vamos a poder recorrer esos caminos? Bueno, vamos a volver a la pestaña principal, y en la parte de abajo vemos que están estas casillas, y solo de momento contamos con dos habilitadas. En la primera por tres cupones TOTS vamos a poder conseguir un punto de comunidad y la oportunidad de conseguir algún jugador TOTS titular o de reserva de la liga EFL y en la segunda casilla por 30 cupones TOTS vamos a conseguir 10 puntos de comunidad y también la oportunidad de conseguir jugadores TOTS titular o de reserva de la liga EFL no le veo el beneficio de cambiar tres cupones por un punto o cambiar 30 cupones por 10 puntos en fin. Bueno, si cambiamos los 702 cupones TOTS durante todo el evento, vamos a poder conseguir 234 puntos TOTS de alguna liga en específico o de varias de ellas. Pero ahorita de momento solo tenemos la de la comunidad, si deciden cambiar sus cupones por estos puntos de comunidad, van a poder avanzar en la pestaña de comunidad e ir por los jugadores TOTS. Yo no les aconsejaría que hicieran eso, pero bueno, si así lo deciden ustedes, esto es lo que pueden llegar a conseguir. Para el jugador Rabiot van a ocupar 22 puntos y van a obtener 100.000 monedas y 200 refuerzos de habilidad. Para Fabiño es necesario 24 puntos y van a obtener 700.000 monedas. Con Lemar necesitan de 31 puntos y obtienen 300.000 monedas y 150.000 puntos de experiencia. Para Zule, requieren de 35 puntos y obtienen 300.000 monedas, 300 refuerzos de habilidad, 20.000 puntos de experiencia y un jugador garantizado de GRL 83 o más. Con Javier Martínez, requieren de 40 puntos y obtienen 1.050.000 monedas, 70.000 puntos de experiencia y un jugador garantizado de GRL 83 o más. Con Bardi se requieren de 44 puntos y obtienen 300.000 monedas, 260.000 puntos de experiencia y un jugador garantizado de GR83 o más. Para Piqué son necesarios 74 puntos y obtienen 30.000 monedas, 600 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y un jugador de GR83 o más. Para Yovinko es necesario 86 puntos y obtienen 1.8 millones de monedas, 120 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a dos jugadores garantizados de GR83 o más. Para Cellini se requieren de 119 puntos y obtienen 300.000 monedas, 480 refuerzo de realidad, 610.000 puntos de experiencia y a 2 jugadores garantizados TOTS con GRL 83 o más. Para Black se necesitan 144 puntos y obtienen 300.000 monedas, 1.780 refuerzo de realidad, 210.000 monedas y a 2 jugadores TOTS con GRL 83 o más. Para Hamzyk se necesitan 189 puntos y van a obtener 2.3 millones de monedas, 1.380 refuerzo de realidad, 210.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores TOTS de media 83 o más. La mejor estrategia en este evento sería guardar los cupones TOTS hasta que estén todas las ligas disponibles y ya hayan salido todos los jugadores TOTS. De esta forma podrán decidir mejor a qué jugadores reclamar y en dónde cambiar sus cupones TOTS. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y más que nada que les sirva. Si así fue, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigan recibiendo más contenido como este y no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.